Más de 10.000 años en 3 minutos. Hagamos una rápida recorrida por la amplia, compleja, variable y por muchos desconocida prehistoria uruguaya. El que hoy llamamos río Uruguay corría en el norte con apenas 20 metros de ancho en un amplio y congelado valle que se veía desde las elevadas planicies. Vientos helados cruzaban los suelos apenas cubiertos por arbustos y duros pastizales. Las huellas de un leptodonte se percibían en el fino polvo depositado mientras un enorme milodón trepaba lentamente hacia la altura del próximo cerro aún cubierto de nieve. Un pequeño grupo de seres humanos cubiertos en largos mantos de pieles bordeaban la escarpa con ojos atentos al paisaje que se les presentaba. Este debió ser el panorama al ingreso de los primeros habitantes en nuestro territorio. En este escenario se comienza a escribir la prehistoria del Uruguay, un período vasto, amplio, complejo y variable, decenas de veces mayor que el dominado período histórico del país. Una prehistoria que es, además, casi desconocida para la gran mayoría de los uruguayos. A lo largo de miles de años, distintos grupos fueron habitando este territorio, que llegó a tener hace unos 7.000 años áreas desertizadas en el norte con extensos arenales y que poseyó importantes bosques semitropicales en su región central, apenas 3.000 años después. El océano cubrió nuestras hoy turísticas playas sumergiéndola bajo aproximadamente 6 metros para en otros momentos retroceder dejando más de 70 a 100 kilómetros de nuevas costas y un tan inmenso como es conocido territorio costero listo para la curiosidad y la exploración. Estamos frente a un panorama cambiante en lo geográfico y en lo climático, casi siempre sorprendente y en el que los aborígenes tuvieron un extraordinario rol adaptándose a dramáticos cambios de flora y de medio ambiente, en lo que no solo sobrevivieron, sino que desarrollaron, además, variadas y complejas relaciones sociales y culturales. Todo ello junto a una renovadora capacidad para inventar y para modificar herramientas. Esta prehistoria del Uruguay es una larga epopeya de héroes que queda subsumida en los pocos textos que la mencionan, bajo el inadecuado y restringido rótulo de la cultura indígena. No hubo una cultura indígena, en realidad hubieron varias y muy distintas, siempre prestas para responder a los cambios del medio, con nuevos cambios técnicos y culturales, con habilidad para modificar no solo las herramientas, sino también los sistemas de vinculación y organización entre sus miembros. Establecieron algunas veces asentamientos permanentes y otras adoptaron la estrategia de pequeñas bandas de alta maniobrabilidad, gran velocidad de desplazamiento y reducido impacto ambiental. Dentro de este marco de constante cambio y adaptación, es que podremos entender ese extenso y vasto pasado prehistórico del Uruguay.